a ...la mirada de la gente, también se puede hacer un negocio, ¿eh? ¿Tenemos informe? Dale. Lo vemos, dale. Nair Galarza. Cinco años ya pasaron de la fatídica madrugada del 29 de diciembre del año 2017, en la que inexplicablemente Nair Galarza diera muerte a su novio Fernando Pastorizo muerte, por la cual fue condenada a cadena perpetua. Nair Galarza está eh, presa con una pena de prisión perpetua. Nunca me había imaginado pasar una situación así. Fernando llevaba en su moto a Nair Galarza. Hubo una discusión. Nair, con el arma que le había sacado a su padre, Marcelo Galarza, que era policía, asesinó a Fernando Pastorizo. <tose> En el medio. A seis cuadras aproximadamente del lugar donde se produjo el crimen. 515 ya. El esto, arma ¿eh? había arrancado todas las dos. Y le pego un tiro por la espalda. Bueno. Se me había apagado la mente. No pensaba en nada, no tenía. No tenía noción de nada. ¿Qué dice Nair Galarza: Boluda, te voy a matar. ¿Viste que vos le pegaste una piña en el boliche? Después salió del boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue. <risa> me soltaron acá, son de la pared como 45 mil millones de veces. ha no ganaron, Y se contraigo y así que yo, que yo la mataste cuando yo me mi <risa>